Estimados amigos, el universo de pacientes con enfermedades raras ha contado a lo largo de las últimas dos décadas y media con la participación de destacadísimos hombres y mujeres que han hecho posible el escenario en el que hoy nos desenvolvemos. Su pasión, su entrega, su determinación ha hecho posible que mejores condiciones para los nuestros hayan sido puestas a su disposición. Estos médicos han sido soporte invaluable y apoyo generoso a todo el trabajo que nosotros hacemos desde las organizaciones de pacientes. La FEMEXER y el proyecto Pide un Deseo tienen que reconocer abiertamente lo importante que ha sido la colaboración de estos estimadísimos amigos. Muchas gracias. Bueno, a la doctora Juanita Navarrete la conocen todos. Es una importante genetista en este país. Una mujer que ha estado trabajando desde hace mucho tiempo con pacientes con enfermedades raras. Tuve el gusto de participar con ella en la atención al primer paciente eh, lisosomal por cierto, con la enfermedad de Gaucher, que atendía a la institución, que hasta ese momento no había atendido nunca a un paciente con enfermedades raras. Por supuesto que es una mujer a la que le tengo mucho que agradecer y, por supuesto, también le tengo mucho que reconocer. Ella es la doctora Juanita Navarrete. El doctor Luis Carvajal es un amigo excepcional del proyecto Pido un Deseo y de la Federación. Es un amigo entrañable. Es el hombre que en el Instituto Nacional de Pediatría me dio el diagnóstico de mi hija primero y después de mi hijo. Un profesional extraordinario que... Conoce de cabo a rabo el universo de pacientes con estas enfermedades, dado que la institución para la cual labora atiende a casi todos los que aparecen en México. Como dije hace un momento, un hombre increíblemente atento a estos temas, a quien eh, o con quien nos une una gran amistad por el trabajo, el desempeño y el accionar de él. Mi querida doctora Alejandra Camacho es eh, quien en el ISTE atiende los temas de los pacientes con enfermedades raras. Desde hace años nos une un, un ejercicio muy esforzado a favor de toda nuestra causa. Ella es una profesional siempre atenta ¿a, en qué puede participar poniendo el mejor desempeño. Es una mujer que trajo una dinámica diferente a la institución y esa dinámica propició que hoy todos los enfermos con padecimientos raros en el iste tengan la atención que corresponde, el seguimiento importante que les es vital y la mejor atención. Gracias, Alejandra. El doctor Rodríguez, también del Instituto Nacional de Pediatría, ha sido un acompañante muy importante en el esfuerzo por nuestros pacientes. Como, como otros en la institución, es un hombre que conoce muy bien los temas de nuestros enfermos y que ha podido amalgamar con su experiencia y la relación que tiene con otros profesionales en la institución, una plataforma muy importante para darle atención a nuestros pacientes. Él junto con el doctor Carvajal hacen un trabajo que nos parece muy destacado, pero no solo eso, nos parece muy necesario para el día a día de nuestros pacientes. Le agradecemos enormemente su trabajo, disposición y el profesionalismo con que lo desempeña. Muchísimas gracias Raimundo. Como en el caso anterior, la sociedad civil y personas muy determinadas y apasionadas por nuestros temas, desde la industria farmacéutica, han hecho posible una oportunidad que es muy diferente a la que se tenía hace un cuarto de siglo para nuestros pacientes. Por supuesto, este hombre y estas mujeres pertenecen al círculo virtuoso que hace posible que las cosas buenas sucedan para nosotros. Sin el apoyo, la gestión, participación y determinación con la que acometen su esfuerzo, sería muy difícil poder hablar de atención para los nuestros, disposición y generosa participación en el escenario nacional. Muchas gracias a todos ellos. Vale Zamora es la encargada del de call center del de proyecto Pido México y Deseo México y del grupo Fabri. Es una mujer muy importante porque nos... Permite entenderla como el puente que nos une con los pacientes. Es una atentísima profesional que tiene quizá la relación más íntima con todos nuestros, nuestros pacientes. Eh, es muy querida en la comunidad y sobre todo es eh, muy bien estimada porque hace un trabajo sobresaliente. Alejandra es una fundamental fundamental persona para todo el accionar del universo de los pacientes con enfermedades raras. Gracias, Ale. Bueno, ¿qué les puedo decir de Alejandro Yausas? Lo conocen todos. Es eh, un hombre que se ha dedicado al tema de los enfermos con el padecimiento Fabri desde hace muchísimo tiempo. Él ha tendido puentes y construido caminos para el devenir de todos esos hombres y mujeres que van apareciendo en la República con ese padecimiento. Es un aliado incondicional del Proyecto Pion de Soy de la Federación, es un amigo personal, un querido amigo personal, pulcro, caballeroso, muy caballeroso. Un hombre que hace su trabajo sin aspavientos y lo hace muy bien. Es un hombre que observa más que los demás y con eso nos apoya enormemente en toda esta gestión. Él es el presidente del Grupo Fabri. Muchas gracias, Alejandro. Lo que hoy vemos acerca de resultados y oportunidades para pacientes con enfermedades raras, no se podría entender sin la participación de Alejandra Mendoza. Fue la primera mujer que como director gerente de una compañía farmacéutica afincada en el país, abrió caminos desde nada, construyendo carreteras, puentes, andamiajes, líneas. Hizo un trabajo excepcional. No podemos dejar de mencionarla porque desde hace muchísimos años, desde hace décadas, participa activamente en el apoyo a todos estos esfuerzos. Alejandra fue fundamental para abrir el camino que después otros pudieron ocupar sin tener que pagar el peaje ni quedar atascados en la aduana. Muchas gracias, Alejandra. Adeliz Chavero llegó al universo de los pacientes con enfermedades raras en un momento muy importante. Su participación se inscribió de manera precisa en el esfuerzo por concatenar voluntades. Ella fue una de las ejecutivas de una compañía farmacéutica que hizo posible que los legisladores observaran de manera más sensible el esfuerzo que nosotros hacemos. Con la ayuda de Beatriz Yamamoto, diputada en aquel entonces, Adaliz consolidó una línea de comunicación que fue certera y muy propicia para lo que hacemos. Un trabajo por demás resaltable que merece el reconocimiento al paso del tiempo. Sin ese trabajo, hoy muchas cosas que suceden no podrían haber sucedido. Muchas gracias a Dalís, como siempre.